En el día de hoy les traigo un tema que les va a ayudar para que ninguna chica, no importa si es su novia, su esposa, su amante, quien sea que ustedes quieran tener, jamás los va a dejar. Jamás de los jamases, mientras ustedes sigan estas tres cosas. Pero antes de empezar con esas tres cosas, eh, quiero contarles una historia, porque es las historias que más se me han quedado en mi cabeza y que cuando escuché, y más, la persona de quien me la dijo, dije, eso tiene tanto sentido, tanto sentido. En fin, eh, una vez eh, llegué al puerto y pedí un taxi, no importa de dónde venía, siempre pedí un taxi. Y mientras venía el taxi, ustedes saben que los taxistas a veces les gusta platicar demasiado, ¿no? Entonces, eh, el taxista me contó la historia de una cliente que él tenía muy frecuente, que cada semana él tenía que recogerla en el aeropuerto y llevarla a un hotel en específico en la ciudad. Y entonces, después de tantas veces, pues él sentía como con más confianza de preguntarle a la señora, que me dijo que ella era señora, eh, que, que si venía por trabajo o cuál era el, el punto de las visitas cada semana. Y entonces, eh, bueno, evidentemente como la señora, pues creyó que no tenía nada de malo de contarle, le contó que venía cada semana o cada dos semanas a visitar a su amante y entonces era una señora muy refinada, aparentemente, eso es lo que dijo el taxista, se vestía muy bien, muy guapa, etcétera, etcétera. Entonces cada semana o cada dos semanas ella venía a la ciudad a encontrarse en ese hotel con su amante. Porque el amante le pagaba, vaya, le pagaba el viaje y le pagaba varias cosas y aparentemente pues el sexo era bastante bueno. Eh, el taxista no supo, creo que no me preguntó o al menos yo no sé, cuál era la razón de que esa señora le era infiel a su esposo. Quizás su esposo trabajaba demasiado, quizás no le daba la atención necesaria, en fin, puede haber mil, mil razones la cuestión es que realmente no lo hacía muy bien porque evidentemente había una razón por la que esa señora estaba poniendo el cuerno con alguien más y entonces es como el taxista tuvo esta lucidez y me dijo joven le voy a dar un consejo si usted no quiere que le pongan los cuernos que le sean infiel, tiene que darle a su mujer las tres veces Bien cogida, bien comida y bien vestida. ¿Eh? Ahora, cuando yo escuché eso, bueno evidentemente me dio risa por la forma en la que lo dijo, pero después de pensar un poco al respecto, realmente tiene mucho más sentido de, de lo que uno cree. Eh, y bueno, hay una, una cosa más que yo le agregaría a la fórmula, pero... Que creo, que, creo que esas tres cosas dependen de eso. Si no hay amor, evidentemente es muy difícil que un hombre le dé esas tres cosas a una mujer. ¿Por qué? Porque no hay, existe interés, no existe la motivación de hacerlo. ¿Por qué lo haría si no, realmente no la ama? Pero eh, si realmente hay amor, es fácil de repente que exista el amor pero de repente que se nos olvide hacer ciertas cosas. O, tener en claro, tener en mente que debemos darle a nuestra pareja ciertas cosas. Entonces, eh, chicos, creo que esto es un consejo muy, muy bueno de ese taxista que tuve hace años. Eh, si tú amas a alguien, evidentemente, ¿quién es lo mejor para esa persona? ¿Ja? Y yo sé que de repente estamos muy ocupados, tenemos la cabeza en muchas cosas, estamos estresados en el trabajo, en los hijos, no sé, la vida y Damos por sentado muchas cosas que de repente no valoramos hasta que las vemos irse. Para evitar eso, yo quiero decirles que si tú quieres evitar, si no quieres que de repente tu mujer un día esté compartiendo la cama con alguien más, eh, si no quieres que tu mujer un día te pida el divorcio o que simplemente te deje, dale estas tres cosas. Bien cogida. Bien comida y bien vestida. Ahora, la tercera es opcional. Cuando se refiere a bien vestida, se refiere a tratarla bien, darle su gusto. Pero eso se aplica cuando ya están casados, cuando ya están en una relación. Evidentemente, cuando son un, únicamente novios, pues ya eso se aplica más como cuidarla, de repente darle algún que otro regalito, tratarla bien, que se sienta bien. Pero si tienes una chica bien, si tienes una chica que valga la pena, para ella no va a ser muy importante que realmente le regales eh, marcas de ropa super caras o cosas así eh, sobre todo si ella sabe que no puedes permitírtelo entonces esa es como si sí, es necesario pero a tu nivel y creo que para tu chica sería mucho más importante las otras dos cosas y evidentemente el amor ¿no? entonces orgasmos mayor, la mayor cantidad de orgasmos que puedas darle porque como dije en uno de los vídeos anteriores a las mujeres se les enamora con la química que sucede en su cabeza después de un orgasmo. Mientras más le des, más tiene ese cóctel de hormonas que la hacen sentirse bien y que la hacen sentirse que realmente quieren estar contigo y que te necesitan. ¿Ah? Eh, bien comida. La, la comida, tú llevas a una chica a comer a cualquier lugar y es algo que a ellas les fascina. Entonces no olvides. Y, y más aún si tú cocinas para ellas, es algo que realmente aprecian por montones, entonces no olvides poner eso, orgasmos, comida, llévatela a comer, cocina para ella, en fin, si ya están en una relación, si ya están en un matrimonio, entonces tu trabajo es que nunca falte la comida en casa, si trabajan juntos, si los dos eh, mantienen la casa, no importa, tú debes de poner más énfasis en que nunca falten las cosas necesarias en la casa, porque ahí es cuando los problemas vienen. Puede haber mucho amor, pero hay un dicho que dice, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, no importa el, todo lo que se amen, si están pasando crisis económicas, si no tienen para comer, simplemente el amor no puede manejar eso, el amor no va a ser suficiente y eso pasa, y ha pasado muchas veces es muy triste que de repente las parejas se, se separan por problemas económicos más que por falta de amor pero vaya que las necesidades básicas son eso, son básicas y pues a veces las mujeres prefieren más tener eh, tener un lugar estable y confortable que amor y es por eso que muchas Prefieren buscarlo, eh, buscar una vida más cómoda, evidentemente sacrificando la cuestión sentimental, pero bueno, eso es decisión de cada quien. El punto es que si tú puedes hacerlo, si tú puedes darle a tu pareja lo que necesita y lo que requiere, entonces hazlo. Y así va a ser muy mucho más fácil que las cosas duren por toda la eternidad. ¿Ah? Eh, y bueno, evidentemente la de tenerla bien vestida también cuenta más cuando están casados, pero también cuenta y eh, si de repente alguien, si de repente tu pareja se topa con alguien que le puede dar la luna y las estrellas y lo hace y, y tú no estás ni siquiera cerca eh, evidentemente que empezará a sentirse curiosa sobre esa persona. Tu mujer empezará a sentir como curiosidad de mmm, pero qué pasaría si le doy un poco más de atención a esta personita que me está dando la luna de las estrellas y que quizá también me puede dar orgasmos y quizá también me puede dar comida y quizá también me puede dar todo lo que mi pareja me da ahorita más pues vestidos, zapatos, bolsas, lujo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y ahí es cuando pff, el diablito entra por aquí y hace un, un, todo un rollo aquí y entonces ahí es cuando las infidelidades se dan como en el caso de la historia con el taxista eh, entonces yo recomiendo que para evitar que son pedas son manzanas Simple y sencillamente, tienes a tu pareja, dale las tres veces. Si la amas, bien cogida, bien vestida, bien comida. Y no habrá forma de que se quede Y si aún así se va y te es infiel o te cambia por alguien más, es porque no te amaba. Y entonces ella se lo pierde. Porque no todos los hombres son capaces de dar esas tres cosas. ¿Vale? Cuídense mucho, espero que les guste el video Pónganlo a favoritos Compártanlo por ahí Y no olviden suscribirse aquí arriba Pongan la campanita Para recibir notificaciones de futuros videos Y bueno Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia Aquí en los comentarios O en Instagram o en TikTok ¿Vale? Cuídense mucho, chao, chao Chao